Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar sobre el equipo Alphatauri y sus dos pilotos, y es que Pierre Gasly se juega al futuro dentro de Red Bull para el año que viene y Yuki Sonoda está en peligro su asiento en el equipo actual y necesita actuaciones brillantes durante la temporada. Sean bienvenidos a un vídeo más en Grande Premio, soy Eric Calduc, y como hemos dicho hoy vamos a tratar sobre Alfa Tauri y es que el equipo de Faenza ha empezado un año bastante irregular, en una tabla media bastante igualada y que está teniendo muchos equipos y muchas disputas eh, durante estas cuatro carreras iniciales y sus dos pilotos particularmente eh, se están jugando su futuro de cara al año que viene y tienen la necesidad de hacer grandes actuaciones para... Eh, poder enseñar su talento y realmente mostrar que merecen más oportunidades dentro de la parrilla de la Fórmula 1. En el caso de Pierre Gasly, un piloto que, bueno, los últimos dos años ha destacado bastante, con una victoria en Monza 2020 y con grandes actuaciones durante el año pasado, realmente era la gran apuesta de Red Bull para intentar eh, colocarlo como compañero de Max Verstappen en un futuro, pero realmente este año no ha empezado de la mejor forma posible, y es que el piloto francés... Eh, no ha tenido las mejores actuaciones en estas cuatro primeras carreras iniciales con un abandono en Bahrein, una octava y una novena posición en las siguientes carreras con actuaciones también marcadas por un coche que no parece destacarse en, en exceso este año en la tabla media y que está teniendo dificultades para entrar en la zona de puntos. No obstante, la última carrera en, en Imola el piloto francés se vio, bueno, bastante perjudicado en esa pelea entre Alex Albon, el mismo, y Lewis Hamilton y que se vio prácticamente atrapado sin opción de adelantar durante media más de media carrera. Por el contrario, sí que nos hemos encontrado un Yuki Tsunoda que, bueno, realmente parece despertar un poco. Ya lo demostró en las últimas carreras de la temporada pasada con esa cuarta posición fantástica en el Gran Premio de Abu Dhabi que ponía fin a la temporada 2021, y realmente ha empezado con buen pie, un poco sorprendente este buen rendimiento de su noda después de un año de debut bastante turbulento, con eh, bueno, bastantes críticas y bastantes dificultades para adaptarse a la categoría reina. En cambio, este año pues, bueno, empezó puntuando en la carrera inaugural en Bahrein, después de salir de, desde la décimo sexta posición y acabando en la zona de puntos en la octava, Sí que tuvo, bueno, un gran premio de Arabia bastante para el olvido, no pudo ni siquiera marcar un tiempo en la clasificación, ni siquiera pudo llegar a parrilla eh, para la carrera, no pudo participar y después en Australia también se vio en bastantes dificultades con una decimoquinta posición bastante discreta. No obstante, en Imola sí que lo vimos el japonés un poco, bueno, ese talento que destacó en él en la Fórmula 3, en las categorías bases, y bueno, hizo una bastante, una notable séptima posición con adelantamientos incluso. Realmente fue el piloto que más intentó adelantamientos, que más movimiento generó durante una carrera bastante apagada en, en el trazado italiano. Y realmente, bueno, hizo ese, ese contraste también con, con su compañero de equipo, Pierre Gasly, ya que el piloto japonés pudo adelantar más de dos coches eh, durante la carrera, mientras Pierre Gasly se pasó más de media carrera, detrás de Albon. Con estos resultados, el equipo Alfa Tauri bueno, se está viendo en esa pelea en la tabla media, eh, envuelto pues, un punto, con un punto por delante del equipo Haas, 11 por delante de Aston Martin, que ha empezado con ciertas dificultades, y solo con 6 eh, por detrás de Alpine y 9 de Alfa Romeo, que es el equipo que bueno, ha destacado más, especialmente con esa gran actuación de botas en Imola. Eh, ellos están séptimos con 16 puntos y bueno, yo creo que la tendencia de esta temporada va a ser un poco la misma, luchar por, por los puntos en la, mayor, en la mayor número de carreras posible y sobre todo con sus dos pilotos eh, un poco con bajo presión del equipo bueno, de la órbita Red Bull, de Helmut Marko, y es que se juega en su futuro, Gasly, bueno tiene la esperanza de llegar a Red Bull eh, el año que viene, pero se está encontrando con un Checo Pérez que lo está haciendo muy bien. De entrada está siendo muy buen escudero de Max Verstappen, está haciendo, cerrando grandes actuaciones en este inicio de temporada y realmente se puede postular como el favorito para renovar y continuar al lado de Verstappen. En cambio, por el lado de Yuki Tsunoda, se encuentra también un poco contra la pared y es que eh, realmente necesita grandes actuaciones para demostrar el talento que tiene para, para seguir en la órbita Red Bull, conservar su puesto en Alfa Tauri y que no venga otro piloto por debajo para quitarle esa, esa plaza en, en, en 2023. Sí, pues una situación un tanto complicada para sus pilotos con un coche que necesita un poco más de competitividad para intentar seguir luchando en la zona de puntos durante toda la temporada.